Hoy vamos a empezar el vídeo con un plano de pela ahí, chateando, no, no diremos con quién, trabajo. Trabajo. Siempre es sí, trabajo. Siempre, de trabajo, de siempre de trabajo. De Oye, ¿qué señora? ¿Cómo estamos bien? Espero que en el plano no se aprecie que esto de aquí es la toalla roja de Zugasti de la y que la, la llevo aquí colgadera. Bueno, señores, hoy espero que tampoco se aprecien las ojeras. Llevo un jet lag que todavía no, no sé cómo me llamo. Llevo dos días en Barcelona y voy con el horario cambiado. First hour, first, first, first, first. Primera hora, ¿no? In the morning, yes. No sé cómo decir. For in the morning, ¿no? First in the morning, first in... Hoy toca ir a por un par de reuniones. Y al volver de las reuniones nos vamos a ir, Pela, Rubén y el San Juan, a Mataró, a las oficinas de Sura, desde donde se están mandando todos los libros de Menos Cabeza Más Corazón. Hoy va a ser un día muy, muy, muy distinto y muy, muy, muy ilus... ilusionante, porque va a ser como San Jordi, que es el típico día que firmas los libros y los dedicas. Hoy mandamos la primera remesa de todos estos libros de Menos Cabeza Más Corazón que tenéis hasta el día 27 de noviembre para pedirlos, link aquí abajo, y que así os llegarán entre el 4 y el 10 de diciembre, justo antes de Navidad. Firmados y dedicados. Y hoy vamos para ello. Entonces, hoy, tener todos los libros ahí, y empezar a firmar y empezar a mandarlo, ¿qué queréis que os diga? Es el típico día que dices, coño, de hecho me voy a estas dos reuniones ya diciendo, ¡me voy a comer el mundo! ¡Me voy a comer el mundo! ¡Me voy a comer, voy a comer el mundo! Bueno, de momento me voy a cruzar la ciudad y para la reunión. ¡Nos vemos luego, familia! Se conoce que ya tenemos las reuniones listas, ya estamos dándole a la bicicleta a Ken porque vamos para Mataró, a las oficinas de Sural, a firmar la primera remesa gorda de libros de menos cabeza más corazón. Por cierto, tenéis hasta el día 27 para llevároslo para casa, firmado y dedicado por el San Juan. Y ahora me meto en la Nacional 2 y dejo de grabar porque ahí ya es peligroso. <risa> ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? De nuevo, San Juan al aparato. Tela, al aparato. al aparato. ¿Cómo estamos? Bueno, eh, estamos haciendo ya todo el tema de las firmas. Mira, eh, por aquí. Gas a fondo, Madafaca. Entonces, cuando la dedicatoria es corta, la ponemos aquí. Cuando es más larga, tenemos la opción de meterla aquí dentro. Y cuando es más larga, pues de repente, pues aquí tenemos una de las postales, pues por detrás. Entonces, en función de quien sea o para lo que sea, pues lo vamos haciendo de una manera o de la otra. Ellos están aquí ya porque yo he venido en bici. ¿Cómo habéis venido vosotros, Pela? En coche. Ah, lo, algunos de los planos, estos recursos que habéis visto ahí tan chulos, los iba sacando Pela mientras Rubén conducía. No, eh, Pela, todavía no es muy deportista. ¿Pela algún día seremos deportistas? Seremos, seremos. Poco a poco. Rubén, ¿qué pasa? Al aparato pensaba que me iba a enseñar el aparato bueno entonces lo que estamos haciendo es trabajo en cadena yo estoy ahí voy firmando voy poniendo la dedicatoria tal no sé qué uno desempaqueta los libros y el otro los lleva para ahí o sea, trabajo en cadena porque estamos muy contentos muchas gracias a todos que mucha gente nos habéis pedido el libro y esto quiere decir que o vamos firmando todos o no van a llegar a tiempo o sea que los libros de menos cabeza más corazón ya se están enviando o sea que ya los vais a ir recibiendo mientras que den existencias porque tenéis hasta el 27 de noviembre pa pedirlo. <risa> para pedirlo. Vamos allá. Madre mía, madre mía, que. Esto ya empieza a doler, suerte que es la mano que tengo entrenada, ya sabéis de, de lo de la bici, de lo de la bici. Estoy seguro que habrá ya el típico comentario que dirá... San Juan, ¿qué cojones haces con el casco firmando? Psst. Primero, seguridad ante todos. Pero bueno, si estáis en un almacén de reparto, qué en, en posibilidad de que haya inseguridad Y hay? Estos días, como ya estamos haciendo, mandando y todo esto, a veces cuando se apagan las luces, esto es como Monsters o como Toy Stories, que a la que nos despistamos, los libros ya están avanzando que quieren llegar a vuestras casas. Anda que no, míralo. Hombre, tema muñeca que hay que darle un poco de respiro, ¿eh? Aprovechamos el break para hacer un juego que es una cosa que me gustaría mucho que cuando os lleguen los libros que ya como ya se están mandando pues en, en nada algunos ya los tendréis en casa pues me gustaría que hiciéramos un juego que es que me mandarais foto o comentario o en Facebook o tal explicando cuál es vuestra postal favorita por qué lo es y qué significa para vosotros así que espérate voy con los estropeados sí. no tanto como yo eh yo estoy más estropeado a ver Pela el tuyo qué pone este, pone right now lo haré mañana, son los padres. Ya lo haré mañana, son lo haré los, padres. los padres. ¿no? Muy bien. Rubén. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Ah, muy bien. Y la mía. A ver... A veces no se folla por no preguntar. ¿Qué significa la mía? Muy fácil. Muchos pensan, ah, el San Juan todo el día enfermo ahí, que todo el día quiere empotrar. Esto no solo va para la empotrar. Va para la empotrar, va para el trabajo, va para las oposiciones, va para esa aventura, va para esa cosa que queríais hacer. Básicamente, muchas veces no lo hacemos por, ay, uf, es que quizá, es que no es para mí, es que... Coño... Y para lo de empotrar también, igual de repente llegas ahí y dices ¡Cristina, que hace cuatro años que te tengo el ojo puesto! Y el otro dice, hace cuatro años que yo también te tengo el otro ojo puesto. Entonces, bueno, pues coño, a veces preguntar y si os dicen que no, pues ya os dirán que no. Rubén, ¿qué significa el tuyo? Pues que a veces no hay que pensar mucho las cosas, hay que hacerlas y asumir las consecuencias. ¡Ahí está! ¡Pela! el mío que lo hagas cuanto antes, si quieres hacer algo, hazlo ya, es decir, ya, ¿Ya? right now ¿Está? Que mañana somos padres. ¿Estás convencido? Convencidísimo. Eres bueno, pela. Eres bueno, Rubén. Entonces aquí, varias cosas. Por delante tenéis la postal con la ilustración y la frase. Y por detrás tenéis esto. Esto quiere decir que lo podéis utilizar para dos cosas. Bueno, para muchas. Una para quemarlo, pero eh, me gustaría que no. Pero para dos cosas. Una, como recordatorio para vosotros mismos. Coger la postal y de repente decir hostia, qué cosas me he perdido por no haberlas intentado o por no haber preguntado o por no... Eh, joder, no haberle... Ido intentado hincar el diente y aquí detrás os ponéis esa chica ese trabajo y eh, tal y aquí abajo por ejemplo os ponéis pues a partir de mañana voy a ir y me voy a volver a apuntar este curso es decir para utilizarlo para vosotros mismos o dos para utilizarlo tal cual como postal pegáis el sello ponéis la dirección y escribís algo y se lo mandáis a alguien pepe a ver no se folla por no preguntar tienes pepe Pues no hacer ¿eh? o sí sí sí